Que me encanta, me encanta venir a Marcelo verlo de... Este el amigo Luis Braverman, sí. dentista y amigo lo vimos, lo vimos entrar a... amigo de Roberto también, así que vamos a verlo a Roberto que es un grande del humor y un gran tipo y amigo, así que hemos compartido asado momentos lindos, es bueno compartir su show Me dijiste el otro día de que esta gente no te llamó mi canal no te llamó Bueno, pues sí. hablamos, igual yo tengo grandes amigos, ahí no me voy a quedar mal con alguno, no, no, siempre hablamos no, no, no, no, no, porque digo eso y después... No, no, no, siempre... Gaby pero fue como una conmoción allá en Buenos Aires lo que me dijiste? Bueno, bueno, pero no. Yo tengo muchos amigos y siempre hablamos, porque si no va a quedar como que voy a dejar como... Con todo el mundo y con el medio, con todo el mundo de todos los canales hace tantos años y tengo grandes amigos en América, te lo dije el otro día. Me encantaría tenerte en América y poder trabajar contigo sería maravilloso. Bueno, qué sé yo, no, nunca, nunca se puede decir que no a nada, ¿no? Qué sé yo, América es uno de los mejores canales de Argentina, eso sin ninguna duda. Hay grandes profesionales ahí, grandes conductores, eh, grandes programas también. Los dueños son muy amigos, así que no sé, veremos, veremos. Tienes ganas de venir rápido a la tele? ¿Quieres empezar rápido? Sí, sí te van a empezar rápido. Yo en este momento estoy haciendo un reality y estamos empezando a grabar eso también. Entonces, eh, por ahora la, la, la mente está puesta ahí. Eh, después lo que va a ser la tele abierta y todo eso, yo digo, por ahí, por, por ahí tendría que esperar un poquito más. Pero, pero bueno, este año... Volví de Qatar y dije, me voy a tomar las vacaciones y voy a tratar de pensar solamente grabar esto que lo tenía que hacer, ya un compromiso que teníamos cerrado. Y después, después estar tranquilos, por lo menos hasta fin de mes que me voy a quedar acá y después ya febrero, ahí ya vamos a ver qué hacemos. El Tierry, gran figura, va a estar en este reality. El, el, el Tierry es la gran figura de la televisión, de la televisión mundial, porque todos quieren, todos quieren verlo, nada más es un gran tipo. Le digo él, así que me encanta, me encanta tenerlo. Hasta en un momento también proyectamos hacer un programa de viajes con él. Y bueno, por ahí, ¿por qué no? Porque me parece que, me parece que. ¿cómo está? ¿Qué haces? Me parece que está bueno, está bueno hacerlo con él, pues es un capo. ¿Estás siguiendo lo de los rugbyers, todo el juicio este, ¿Estás saltando Sí, sí, sí, totalmente. No, no sé si lo estoy siguiendo en el día a día, pero, pero yo ya o sea, me expresé en redes, me parece bochornoso todo, sí. así que.. Eh, sí, yo mismo te preguntaba, voy que no, no, te Me parece, parece, lamento por, por Fernando, lamento por su familia, por todo lo que le pasó. Asesinato brutal, así que espero que la justicia se expida en consecuencia. Con todo el peso de la ley, ¿verdad? Es que tiene que ser así, que no tengo ninguna duda de eso. Y, por ejemplo, en el caso de todos los audios, todo esto que se está manejando, ahí, todo esto... Ahí ya no ya no, no sé, porque hoy, hoy no, no, no estuve muy atento, estuve fuera de casa, pero había habido, aparentemente, por lo que leí de Fernando Burlando, que había habido un, alguien que se había quebrado de uno. Sí, ya, sí. La verdad que el tema, yo espero, digo, espero que la justicia se expida como tiene que ser. Viajaste, hiciste un viaje hace poquitos días a Buenos Aires de ID. Tuve que tuve, tuve trabajar allá, tuve que ir a la productora también, estamos, estamos haciendo algunas cosas, así que, nada, fui por unas horas y volví, eh, y quería estar rápido acá porque lo había dejado a Lolo también, así que volví. ¿Todo el mundo quiere que vuelvas a Canal 13? ¿O hay alguien en Canal 13 que dice, no es momento para ti, Nene"? no No, no, yo no sé, no, no creo que haya alguien que diga eso. Yo, yo, quedamos en que terminó el contrato... Que nos unió durante 17 años, pero no creo que las puertas estén cerradas. De hecho, yo lo que he hablado con Adrián también es que, es que quiere que haga algo a partir de septiembre. Pero hoy yo quiero. No sé, pero yo estoy, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo en este momento y lo que digo es: no, no me quiero apurar en tomar ninguna decisión, La verdad quiero estar tranquilo. Y en febrero voy a, voy a tomar decisión. Hoy estoy para ver a Moldaski, para comer en Santropea, acá que se Morfa Bárbara, para estar con los amigos del Enjoy, que son gente divina. Con eso estamos. Decime, y por ejemplo, en el caso tuyo, que tenías esa idea de la academia, volver a la academia, volver a un bailando... Es que no, es que no, tengo, no tengo claro hoy. Yo tengo ganas de volver, como dije, a La Fuente en su ¿Tengo? momento. Ah, eh, pero todavía no, todavía no. Más de otro días estuvimos con copy Prada acá en una reunión sí. de producción. Sí. Grabando, grabando el reality esos tres días acá. Y vamos a esperar un poquito todavía para ver para ver qué formato le damos, qué es lo que vamos a hacer, hay algunas ideas de programa más que tenemos. Tengo ganas de de algunas cosas más, así que bueno, pero ya, ya febrero, el momento para laburar es febrero. Hoy es para tomar sol y estar con la familia. Y este es un momento donde capaz que la Argentina está necesitando algo de humor, algo de entretenimiento, algo de diversión. Yo lo veo eso, lo siento. Sí, puede ser, puede ser. La verdad, por eso vamos a analizarlo bien. qué sé yo? yo estoy descansando con mi cabeza, descansando y pensando en estar bien con los chicos, disfrutar la familia, estamos pasando bárbaro, salimos a comer, a casa, cocino. Estoy contento, Tranquilo. ¿Estás viendo el programa de Luis Ventura? ¿Lo estás viendo? No, no lo estoy viendo Pero sé que le mando un beso grande a Luis Al que, al que quiero mucho así que Venite para acá, Marcelo Luisito, un, un gran amigo ¿Cuándo podemos tenerte en el piso? Porque dijeron A ver si algún día lo tenemos en el piso así A Luis pero, vos, usted? Estamos, en, estamos en enero, estoy de vacaciones Y vos me querías elaborar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la tele? No tengo idea de nada Mandale un beso a Luis Que lo adoro, lo amo, lo quiero y Cuando jugamos al fútbol en, ¿Sí? en el viejo torneo de periodistas Ahí en Pepirí, Así que lo, lo quiero mucho a Luis Juega a San Lorenzo en pocos días en, en Montevideo. Sí. Toda la energía ahí, ¿no? Sí, totalmente. Que le vaya bien a San Lorenzo, siempre lo mejor para San Lorenzo, por supuesto. Bueno, gracias. gracias. Bueno, la pregunta me parece lo más importante que tiene que ver con nuestro canal es que no descarta llegar a América. No, siempre, Viste que yo soy bruja, le pregunté hoy. Siempre hubo negociaciones acá. <ríe> ¿Cómo estarán ellos? Y Depende de, de las ganas que tenga Marcelo justamente, lo que quiere es hacer televisión abierta recién a partir de septiembre, por lo que le expresó. Pero creo que va a apuntar a otro tipo de cosas, trabajos con, a nivel de productor y con otros, otras herramientas comunicacionales. A lo mejor antes de volver a la televisión abierta, yo creo que va a intentar otro tipo de sistemas, el digital, el... Mm.